La excelencia es una forma de vida que el ser humano debe alcanzar y conservar. Estimado Vicepresidente Educativo, Presidente, Director de Área o de División, estimados gerentes y directores de nuestro distrito. Soy Arturo Auri, TM y el día de hoy te estoy hablando porque quiero servirte como Director de Crecimiento de Clubes para el periodo 2020-2021. Crear un club Toastmasters es una experiencia extraordinaria. Es un ejercicio de liderazgo intenso, es retar nuestras barreras y es impactar en la vida de 20 seres humanos. En los últimos cuatro años, he tenido la oportunidad y el honor de estar involucrado en la creación de 11 clubes Toastmasters. Y en cada uno de ellos, me he dado cuenta de la necesidad que existe en nuestro país de líderes comprometidos que estén al servicio de los demás. Que realmente quieran hacer cosas por el bien de México. Pero no solo eso, sino que además cuenten con las herramientas necesarias para lograr este objetivo. Toastmasters es precisamente eso. Una herramienta para crear este liderazgo. Porque cada hombre y cada mujer que se unen a nuestra organización, que se inscriben en un Club Toastmasters, son potencialmente una madre o un padre de familia, un jefe o un colaborador, un líder social, un político, un empresario, que van a poder desarrollar este liderazgo. Quiero ser director de crecimiento de clubes porque creo en este cambio. Creo en este poder. Y estoy determinado a que esta experiencia que tengo de haber creado 11 clubes Toastmasters, de haber sido presidente de club, de haber sido director de área, de división y actualmente como club extension chair, esta experiencia que ninguno de mis compañeros candidatos tiene, ponerla al servicio de los casi 3.000 socios y más de 150 clubes que tiene nuestro distrito. ¡Trabajemos juntos! Trabajemos juntos para fortalecer la membresía de nuestros clubes, para capacitar oficiales de club, directores de área, directores de división. Trabajemos juntos para crear nuevos clubes. Descubramos nuestro poder juntos y desarrollemos más líderes. Como siempre, estoy para servirte y espero que el próximo sábado 23 de mayo voy a contar con tu voto de confianza.